Estamos en de Cartea para hacer una receta que es típica de la República Independiente de mi casa, que nosotros le llamamos eh, Polpetini bete Betea Polpetini en italiano, eh, significa albóndiga y betea pues rellena. Yo soy de Bilbao, eh, vine con 15 años para vivir a, a Villaba pero la gente que conocía era de aquí, de, de Aldesarra, y cuando subí lo primero que conocí fue Aldesar. Bajabas a la calle, siempre te encontrabas con alguien, abrías la ventana del salón, siempre había pues, aquí, unos gaiteros viven. debajo de casa, además yo vivía encima de... vivía en la calle descalzos, encima del Antes siempre había algo, era como Hasta muy... El, muy guay, ¿no? El, pues tenía contenedores de basura, había coches aparcados... Eh, había caleborroca a fin de sí, fin de también. Digo yo. Cuando son artesanales, eh, no, no, no. Decidí hacer esta receta porque me parece una receta ¿Sol? muy fácil, que, que está muy rica y que se puede hacer con chiquis. Llegué al año 2020, pues llevo aquí en el barrio eh, dos años y, y unos tres meses. A mí me gusta el casco viejo porque veo en el casco viejo eh, mucha vida, eh, movimientos, eso. De vivir a otro barrio es que la gente entra ya a las seis a casa, pero aquí en el barrio hay mucha vida. Veo también las viviendas, me, me, me recuerdan mucho a mi país, pues sentía que os tengo que venir aquí. El cuscús es una, es una comida eh, famosa y, y es una, además es una comida saludable y mucha gente le gusta comer el cuscús Y la gente también de aquí suelen preparar el cuscús pero a la manera de, de ellos, no es como nuestra manera. cuscús sí, cuscús con verdura y carne. Vimilla a Maikán, Vimilla a Maika Orteguren al desarrollar visité la, leené con él, La unas coyuntud va a usar desvernienta coag, Donibane, Orcoyen, Sisur, Errochapea, eta bueno, metí que el cartuísan galá al desarrollar. meña ya visité, entonces viní a Maikán, eta or descubrí tu nuevo envenetar no la cuaderna usar, o sea, bizitzen, me en visité para visitar que se ha eh, dendetako jabeak, gero zirela nire bizilagunak ere bai. Gero nola deitzen pero okeratu noen egia e, ezaten badizut eh e, e, oso reza delako. Eh, es e, bueno. Ez e, delako eta asko gustatzen zaigun alako delako, delako goza bat sinplea xin, edo e, nork egin dezakeena. Bainal diberea oso goxoa, oso hasta kit bero jaten da, postre bat bero jatea ez da inoikoa. Eta Gogora de Carcendit va nire ir a Jatorria, amaren Mar en parte de Escocia, Escocia con Jatorriori, Gogora de Carcendit. E, hace 10 años, sí, un poco más de 10 años, e, me vine a vivir a Pamplona y y pues me encantó el casco viejo y entonces decidí que quería vivir en el casco viejo y empecé, empecé a buscar casas, empezamos a buscar casas aquí. Nací, y crecí en Colombia y mi padre es italiano, entonces yo digo que soy mitad italiana y mitad colombiana, pero realmente he vivido en, en otras partes del mundo, entonces... he aprendido que donde estoy yo pues es mi hogar, porque de Colombia me fui a vivir a Italia, Estuve cinco años en Italia, eh, un año en Alemania, luego cinco años en Londres, luego un año en, en Estocolmo, que fue de donde vine, y luego aquí en Pamplona ya llevo diez. que volviera a ser ese, pues ese salón de casa, ¿no? donde estamos los de siempre, no los de siempre porque hemos nacido aquí, porque yo no he nacido aquí, ¿no? sino los de siempre somos los que compartimos en la calle, los que, los que organizamos el día del barrio, los que nos juntamos en Piparrica a hacer una merienda, ¿no? pues un poco es, pues esas personas que, que nos gusta vivir en un, pues en un barrio, hacer vida de hogar. También me gustaría cambiar, me gustaría que el barrio fuera más respetuoso con los chiquis. Porque vivimos en un barrio que se supone que es residencial, pero está plagado de furgonetas, de coches, de... no hay espacios para que los chiquis jueguen, está todo lleno de terrazas. A mí en el barrio me gustaría de hacer un parque cerrado para, para, para los niños, porque aquí cuando llueve, o estar en casa, o tenemos que ir hasta el parque de, de, de autobuses, pues hasta ahí un poco lejos. Por ejemplo, también de poner a, a los colegios otros otras idiomas, como el idioma francés, porque nosotros, en nuestro país, la segunda idioma es francés y, además, Navarra es muy cerca a Francia, solemos ir por ejemplo, a Francia, pero el, el castellano no tiene nada que ver con, con, con, el, con el francés. Iré a más Escocia cuadá, Edimburgo cuadá, Eta, Onera etorri en Duela, Vergo y Urte, bueno, Piscaguio, pero ja. Eta Pico ya, Eta Ordun, Mabri, Angola, familia Pilla, Badaucat, Osaba y Sebag, Nera Mona, e, Bisisenean, Eta, bueno. Ango familiar y que me remanezco a familia. La ganiera, nire familia, nire es la madre, la madre, la madre, de madre, la madre, egiten eta la madre, la madre, la madre, eta madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la pertsona gazte asko edo bueno gazte ni bezalako <laughs> pertsona asko ez dira uso angel ditu horrela e, gutxi gorabe eh edo osalerosketa ezinezkoa dutelako eta gunerokotasunean bizitza eh bizitza duinbat aukerak zailak egiten zaizkielako Si sí, no tiene nada que ver con la motzadillo desde que yo llegué a mí me, siempre me ha encantado vivir en el casco viejo porque pues es un barrio muy familiar, ¿no? Yo al final crecí en una gran ciudad en la que nadie se conoce con nadie. Por las mañanas hay mucha vida, mucho comercio, mucha gente hablando y entonces por eso decidí venir a vivir a este barrio y no a otros barrios que son barrios donde la gente va a dormir, luego coge el coche y se va a trabajar. falta más espacios para los niños, por ejemplo, Ma no hay espacios donde poder hacer deporte, no hay un polideportivo o una cancha de básquet o y, y creo que eso es porque el interés principal del casco viejo eh, por la pues por la administración es el interés económico, o sea, se invierte solo en lo que da dinero, que son los bares y más bares y más bares. Y aunque solo sea por esos momentos de compartir en Pipa Rica y este año también, ¿no? pues el día a la tarde que nos juntamos, que desde el de preparamos juegos para chiquis y luego hicimos una merienda con postres y este ratico de conversar y de compartir con, con vecinas que, que vienen y que quieren hacer calle ¿no? y que comparten esa idea de barrio vivo que, que tenemos, aunque solo sea por esos momenticos, yo creo que, que sí que sirven. ¿no? Y que, que son iniciativas a llevar a cabo, a mantener y a fortalecer. A mí me parece muy bien porque a partir de este proyecto hemos conocido gente, sitios, hemos participado en muchas actividades y me gustaría de que siguiera adelante. Horto, gero, loturak, el Carrisquetac es una que es la disquita de es la ordena Va usted, doctor Sareak, josteko balio de en Sarbait y Sandaite, que bereziki También es Iki, Benesiki, en Macumen, Mundúa, no es ustedes También he conocido mucha gente en, a través de esto, a través de este proyecto, con los postres, conocí gente con la que vivía al lado que antes no conocía y eso pues me gusta porque es gente con la que ahora tengo relación. Pero bueno, yo creo que depende también de la gente de aquí que esté abierta a, a acoger a los demás, ¿no? Y yo creo que en este barrio se da, se da eso que hay gente que está en proyectos comunitarios que acoge de una manera bonita a, a las personas que venimos de fuera.